Javier, soy de Cádiz, de España, del, del sur de España y bueno, yo estaba trabajando, tengo el trabajo en Madrid, lo sigo teniendo, pero eh, bueno, decidí durante la pandemia a, a, a dejarlo todo e irme a, a Australia. Eh, contacté con YouTube Project y bueno, eché eh, todos los papeles, los eché todo, la visa, el, eh, la escuela, todo, ya lo tenía todo para septiembre de 2020. Pero al final nada, eh, escuché mediante un live de Marta que Canadá estaba abierta, que era el único país de, de los que ellos tienen que estaba abierto. Al final eh, yo lo que quería era irme de España, vivir la experiencia, estudiar el idioma, vivir todo y eso fue lo que hice. Yo soy de Barcelona, me llamo Nerea y también contacté con YouTube Project porque quería cambiar mi vida. Eh, estaba trabajando, bueno, soy contable, llevaba... 5 años trabajando en la misma empresa. Estaba muy bien, o sea, tenía mi despacho, mi sueldo, mis, mis vacaciones, pero necesitaba un cambio en mi vida. me apetecía era como que o lo hago ahora o en un futuro ya no lo voy a poder hacer. Y a ver, que en verdad, pensamos eso, pero a lo mejor dentro de 5 años también tengo otra oportunidad, pero era como que necesito escapar de la rutina y siempre he tenido el inglés, que quería sacarme el inglés, siempre he estado con esa cosilla. Y la verdad que hasta que no te vas a otro país, fue mucho que llevas estudiando toda la vida, como aquí que dice inglés, hasta que no sales a otro país, sí. te encuentras con gente, te encuentras en que tienes que ir a un supermercado, buscarte la vida, hasta que no te encuentras con esa situación, no es cuando desarrollas realmente No es el, el, inglés. el verdadero inglés. Apliqué para, para Nueva Zelanda, tenía la escuela todo pagado y cerraban las fronteras por el COVID, entonces la segunda opción era Canadá, me lleva una sorpresa con Canadá, me está gustando muchísimo. Toronto en concreto, porque de momento es el, en la ciudad que estoy. Y repetiría sin duda. Tengo 27 años y siento que tengo 20. Es, es, es, o sea, todo lo que estoy viviendo es muy, no sé, es muy divertido. La verdad que rejuvenece, no sé. Sí, sí, sí, sí, sí eso seguro. Son experiencias que, que solo las vives cuando dejas tu hogar, cuando dejas todo y vas a un sitio nuevo y no sé. Al final también es hasta te, te redescubres a ti mismo y sin duda lo repetiría una y otra vez y te lo recomendaría a todo, a todo el mundo. A y yo estoy estudiando en ILAC, cogí un curso de, bueno, es un certificado de Customer Service y la verdad que o sea, no, es solo, no es solo de inglés, entra servicio al en hospitality. El hospitality, es servicio al cliente la comunicación en los negocios también te ayudan a hacer el currículum sí. canadiense sí. porque no tiene nada que ver con el español, te sí. ayudan a preparar entrevistas, a hacer presentaciones, a cómo tratar con los directivos de las empresas, a escribir mails correctamente, a cómo funciona todo. La verdad que es algo que no nos gusta, pero que está bien que nos obliguen sí, a hacerlo, sí, porque... son muchas presentaciones, sí. muchas presentaciones orales. Como que eso también te ayuda a quitarte un poco más el miedo este que todos sí, tenemos de sí. hablar inglés. De hablar en público, sí. sí, también. Yo sé que vine con un inglés pobre. Sí, y... el, el básico español. El básico español este de toda la vida. Y la verdad es que ahora puedo mantener una conversación. Mi nivel de inglés era el intermedio español, nivel bajo y ahora me siento más suelta, también siento que mi nivel ha avanzado. De hecho, yo estaba aquí haciendo la cuarentena, porque yo llegué en marzo, estaba haciendo la cuarentena y la, durante la cuarentena yo estaba, tengo que preparar un currículo, me tengo que preparar las entrevistas, me tengo que preparar todo en inglés, tengo que, ¿sabes? Como que Y me estaba agobiando mucho. Luego salí de la cuarentena, como que empecé a disfrutar un poco, dije, bueno, tengo margen y en cuanto dije, voy a ponerme a buscar, encontré... En, en Facebook un, una oferta, me presenté, me hicieron la entrevista y en el mismo momento me cogieron. Si pones empeño y quieres sí, realmente, sí, hay, sí. hay hay bastante trabajo. Y más, sí. después, ah, y más, y todo más todo después de la pandemia, que hay, hay muchos de esto cerrado y cuando empezaron a abrir necesitaban gente y, y en, si en tema, tema restauración sí el tema restauración, muchísimos, nos están buscando de todo, y de, de todo. dishwasher, bartender, cocinero, mm. Y la verdad que empecé, yo empecé en un restaurante italiano, era la primera vez en mi vida que, que hacía de camarera y pues, sí que es verdad que empiezas como, como runner, ayudante al, al camarero y en un mes ya era camarera y la verdad que muy bien. Nosotros sí, como claro. estudiantes eh, solo podemos trabajar 20 horas, pero la verdad que si estás por ejemplo en el, en el sector de restauración ayuda mucho los tips. No, no, sí, yo creo que, que es lo que más cuenta en sí. la restauración. Sí, sí, sí. Y, y nos da para pagar la renta, para irnos de viaje, para salir entre semana... Para mí, el estar conociendo tanta gente de tantos sitios Tipios, del sí. mundo, todo tan... Tan diferente, no, sí, tan, tan diferente, diferente, diferente, gente tan diferente... Con su, con su costumbre, con todo y el lidiar con ella, hablarlo, el, la verdad es que, bueno, y aparte hace, hace también tan, tantos amigos que al final... Eh, bueno, siempre... Es que estamos en Canadá, pero es que estamos con gente de Filipinas, de Australia. De todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. Es increíble las culturas, no sé, claro. Todo el mundo y al final ellos como es que, que también están como un poco en la misma situación que tú, pues al final te dicen, oye, pues cuando, cuando quieras, y te, y quieras ir a Japón o a querer a no sé dónde, me llama, que te enseño lo mío, todo lo, mi ciudad. Y la verdad que eso gratifica mucho y, y como dice ella, te rejuvenece un poco. Sí. <risa> Yo sé que de aquí... Me lleva a... buenas noches.